En este video les enseñaré a utilizar el Efecto de Audio de Max4Live LFO. En mi caso, lo haré en una pista de audio donde yo ya tengo preparado un loop de librería. Prácticamente este plugin sirve para modular cualquier parámetro de algún efecto de audio, por ejemplo el efecto del autofilter. Lo que haré a continuación es añadir un autofilter para poder modular su frecuencia con el LFO. Ahora daré clic al botón Map, observen que el botón comienza a parpadear, esto nos indica que tenemos que seleccionar cualquier parámetro del plugin para terminar el mapeo, en este caso como lo mencioné antes seleccionaré la frecuencia del autofilter, como pueden ver la frecuencia se modula bastante rápido, para cambiar la velocidad de modulación modifiquen el valor del Rate del LFO, si lo mueven hacia la izquierda, la modulación será más lenta. Y si lo mueven hacia la derecha, será lo inverso. Si movemos el Depth o profundidad hacia la izquierda, disminuirá el rango del parámetro modulado. Y si lo movemos hacia la derecha, hará lo inverso. Si movemos el Phase o la Fase, invertimos el orden. Es decir, de positivo a negativo o viceversa. El botón HOLD sostendrá el valor del parámetro modulado al momento de darle clic. Y como pueden ver, tenemos un cuadro de selección de opciones de forma de onda. Al darle clic tendremos múltiples valores como Sine o Seno, Up o Arriba, Down o Abajo, Triangle o Triángulo, Rec o Rectángulo, Random o Aleatorio bin o binario, es decir falso o verdadero o todo o nada. Seleccionen cada uno de ellos para descubrir su resultado. El botón Freq o Frecuencia sirve para modular los valores de Rate en Frecuencia y Depth o Profundidad en Porcentaje pero al cambiarlo a Sync el Rate lo pone en valores fijos por ejemplo si lo ajusto un cuarto tendremos cuartos de compás que en pocas palabras son bits o tiempos si lo ajusto a 1 entonces será ajustado con el valor de un compás o de 4 bits o tiempos el parámetro Offset hacia la derecha Prolongará el tiempo del dep al valor máximo. Y hacia la izquierda hará lo contrario. Observen. La opción del Jitter realiza picos aleatorios bastante alocados. Y por último el smooth que afina el valor del jitter, es decir que hará que los picos ya no estén tan prolongados. finalmente la x de la frecuencia eliminará el mapeo y bueno amigos eso es todo de este plugin es bastante sencillo pero muy útil sobre todo para efectos de audio que no cuenten con lfo integrado hay más efectos de audio de max for Live, sin embargo consideré solo mencionar estos como introducción ya que al inicio del curso lo comenté sin embargo haré una serie de efectos de max for Live en otro curso muy bien en el próximo video veremos cómo trabajar con video con Ableton Live.